Este 19 de marzo, un día histórico para Bolivia... En la Haya, los residentes bolivianos en los Países Bajos se reunieron con la finalidad de hacer sentir su voz para pedir un resultado favorable para Bolivia ante la demanda marítima interpuesto por Bolivia contra Chile. Con mucha ilusión, con mucha esperanza, esperando que el resultado que pueda arrojar la Haya sea un resultado justo, histórico y que permita que dos pueblos eh, hermanos, Bolivia y Chile, se unan. La verdad de las cosas, soy muy boliviana, me siento orgullosa apoyándole a la demanda marítima, también al equipo que está defendiendo nuestro, nuestras playas, nuestro océano pacífico, y es el momento que nos, es nuestro, el eh, océano pacífico, y es el momento que nos devuelva. Ojalá que en, este, en esta demanda marítima que estamos reclamando como bolivianos, de corazón, que nos devuelva nuestro mar. Desde las 5 de la mañana hora de Bolivia y 10 de la mañana hora de Holanda, todos los bolivianos estuvimos atentos para escuchar la presentación de los alegatos orales. Residentes bolivianos de Bélgica, España, Alemania se reunieron en La Haya para hacer conocer su voz de apoyo al equipo jurídico. Hemos venido de varios puntos de Europa justamente para apoyar la reivindicación marítimas. marítima. Hay músicos de París, hay músicos de Suiza, de, de Bélgica, de Bruselas... Y todos con un solo fan, el conquistar y, te, y tener man, el mantener viva nuestro, nuestro anhelo y la esperanza de volver a las costas del mar. Entre el 19 y 20 de marzo la parte boliviana presentará su exposición, mientras que Chile como parte demandada expondrá el 22 y 23. Tras el receso del fin de semana, Bolivia volverá a empezar el día lunes 26 de marzo la segunda y última ronda que será cerrada el miércoles 28 por Chile.